Bueno, bienvenidos a, a todos, todas y todes, a esta segunda ronda de mates, a este espacio que, que proponemos para encontrarnos, para intercambiar, para investigar y, y, bueno, y aportar a, a, a construir herramientas innovadoras y necesarias para la economía social y solidaria que, que queremos y que soñamos. Eh, contarles que nos propusimos arrancar las rondas con, con intervenciones artísticas, porque bueno, el arte... El arte nos hermana y produce encuentro y nos acerca un poco a las condiciones para crear e innovar. Así que para comenzar esta ronda eh, vamos a compartir un video de una mutual escolar de la provincia de Córdoba, del Instituto Antonio Berni, así que los invitamos a primero a ver el video. Linda, linda manera de, de empezar. Eh, eh, nos acompaña Griselda María Gallo, que es eh, referente del Departamento de Cooperativismo y Mutualismo Educacional de la provincia de Córdoba, y Erika Hip, referente del programa Coros, Orquestas y Ensambles Escolares de Córdoba también, ambas con larga y comprometida trayectoria en cooperativismo y mutualismo escolar. Así que les vamos a pedir que nos cuenten un poquito sobre la banda juvenil mutualista La Berni que acabamos de, de compartir. Bueno, muy buenas tardes, un honor compartir hoy con Matiada y contarles que, bueno, que la banda juvenil mutualista Antonio Berlí pertenece al IPEC 92 del barrio Arguello de Córdoba y que hace en el año 2015 que nació esta, esta banda como un proyecto sociocomunitario con una fuerte impronta socioeducativa y sociocultural constituida como Mutual. ¿Qué caracteriza a, a, esta, a esta Mutual promover el protagonismo de los estudiantes desde el desarrollo y la praxis de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo? A su vez, este, a partir de un desarrollo de la música popular y de la constitución ciudadana. En el año 2018... Esta banda tiene, está reconocida por el Ministerio de Educación, que se le otorga la Personería Escolar número 204, justamente desde el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, ambas constituidas y desarrolladas del Departamento de Cooperativismo y Mutualismo Educacional de la provincia de Córdoba. A su vez queremos contarle que eh, los estudiantes eh, que participan en esta banda, algunos de ellos habían dejado la institución educativa, la escuela, el hecho de ser parte de esta banda hace que regresen, como otros que regresaron continúan en la escuela por ser parte de esta banda. Entonces, esta taxi cultural hace que eh, podemos lograr un, un encuentro realmente eh, un espacio donde la inclusión social en la institución educativa surge como un puente a la institución social y a la justicia social. Ahora, eh, eh, bueno, ahora le vamos a dar el pase a Erika, que va a contar sobre la parte eh, eh, instrumental y sobre cómo se realiza en un espacio de cuarentena, cómo se realiza y se logra esto, esto que hemos estado viendo. Hola, muy buenas tardes. Lo que compartimos es una canción que se llama Recuérdame, es el motivo principal de la película Coco, y la realizamos en el actual contexto de distanciamiento social y preventivo. Esta versión surgió con el propósito de propiciar lazos de integración, de comunicación, solidaridad y ayuda mutua con los múltiples actores de nuestra comunidad para trabajar, sobre todo, fuertemente las emociones, pensando en el sentido que poseen los emprendimientos asociativos dentro de las escuelas. Y es justamente el aprendizaje holístico de todas las áreas del conocimiento mediante la praxis como asociados. Eh, la Bernie es el resultado de muchos sueños compartidos de docentes, de estudiantes, de los centros de participación comunitarios del barrio. Y eh, surgen por este, el espíritu emprendedor del director de la orquesta, de la banda, el profesor Guillermo Atze, que es musicoterapeuta e instrumentista. Y el proyecto tiene como objetivo primordial propiciar el acceso a los bienes culturales a través de la experiencia estética mediante la praxis, como decía Griselda María, justamente de los principios y valores mutualistas. Y lo que tiene fuertemente la banda es que ha crecido en su cantidad de asociados que han este, realmente tomado la filosofía del mutualismo, lo han convertido en arte y esto nos ha dado la posibilidad de eh, participar en numerosísimos escenarios, este, en instituciones públicas, privadas, en universidades, en museos, en centros de participación comunitarios, en dotación de bomberos, en los merenderos, en las bibliotecas públicas. Y, este, y particularmente el año pasado tuvimos la posibilidad de tocar eh, en el Festival Internacional de Jazz. Esto realmente es un honor para quienes conformamos la banda, porque es la primera vez en la historia del Festival Internacional que una escuela pública que se dedica al arte, y particularmente una mutual escolar, eh, es invitada a participar y a tocar su propio repertorio en un evento de músicos internacionales al arte y particularmente en la mutual, escolar eh, creo que después vamos a compartir en el final una obra que se llama Mercy Mercy Mercy que es de jazz fusión bueno buenísimo bien gracias bien. sí y para, para finalizar eh, queremos decirle que reconociendo que lo que nos une va más allá de las palabras que es nuestra condición humana, que nos vincula realmente como personas, y no basta el conocimiento sin el afecto, y ambos forman una simbiosis del sentir y, el, el, el, y la razón. Así que, bueno, agradecer este espacio y esta, esta poder este, mostrar esta experiencia tan importante como, si, como es significativa para nosotros esta, esta mutual escalar. Bueno, agradecer... Gracias, gracias a ustedes por, por participar y a las chicas y los chicos de, de la Mutual por habernos este, regalado este, este, este momentito de música y de arte. Bueno, el tema que nos reúne hoy, eh, Mutuales, Territoriales y Actores Múltiples, tenemos invitadas que nos van a contar sus experiencias y vamos a hacer una una apuesta en común sobre la amplitud de la figura mutual para la, para la resolución de, de las necesidades en el territorio, y la posibilidad de articular múltiples actores. Eh, en primer lugar, acercarles el saludo de, del presidente del INAES, de Mario Cafiero, que bueno, por cuestiones de agenda no nos va a, a poder acompañar, pero, pero queríamos acercarles el, el, el saludo de Mario. Y eh, sin intentar aburrir, pero contarles rápidamente la, la dinámica del encuentro y presentarles a quienes nos acompañan hoy. Están Naúm Miral y Zaida Achmarú, que son vocales del directorio de INAES por el Estado. Alejandro Russo, que es el presidente de CAM y también vocal del directorio de INAES por el mutualismo. Juan Eugenio Ricci, que es el coordinador general del Consejo Consultivo de INAES. Como panelista, eh, nos acompaña Marco Galán, que nos va a compartir la experiencia de la Mutual Carlos Mujica, de la cual él es presidente. Y luego, como comentaristas, también para, bueno, para sumar miradas y, y compartirnos eh, saberes y experiencias, Héctor Acosta, que es Secretario de Relaciones Internacionales de CAM y Secretario de Femucor Y dos miembros del Consejo Consultivo de INAES, Graciela Dragicevic, que es la Presidenta de la Mutual Sentimiento, y Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que es abogado de cooperativas y mutuales y especialista en Derecho Constitucional y Derecho de la Información. Luego de las presentaciones de cada uno, vamos a destinar unos 20-30 minutos a preguntas que quieran hacerles. Las vamos a ir recogiendo del chat, así que pueden ahí escribir y las vamos a, las vamos a, se las vamos a acercar a, a los y las oradoras. Así que dicho esto, le voy a pasar la palabra a Nahum para, bueno, para que abra la actividad. Así que pueden ahí escribir y las vamos a... Bueno, muchas gracias, Eva. La verdad que es un gusto como integrante del directorio de INAE, poder compartir este espacio federal organizado, esta mateada, que cada uno está, cada uno y cada una compartiendo desde su domicilio, su oficina, pero en un espacio altamente federal aunque seguramente vamos a escuchar eh, muchas vocales alargadas acá porque hay una presencia cordobesa muy fuerte en esta mesa federal, con amigos y amigas de, de la provincia. Esta segunda mateada, eh, la verdad que busca continuar con un tema que veníamos desarrollando, que es esta cuestión de la integración de actores y actrices múltiples en el territorio. Entendemos que cuando nuestras organizaciones cooperativas y mutuales se orientan a resolver los problemas de la comunidad a partir del ejercicio de la participación, de ejercer el derecho a la participación a través de estas formas organizativas eh, enmarcadas en, en, en los marcos normativos de cooperativismo y mutualismo, se producen la verdad que eh, verdaderos procesos de desarrollo local, verdaderos procesos de integración y de respuestas a estas necesidades que le dan origen a estos, a estos movimientos de los que hablamos. Eh, tendemos a ver la cuestión económica basada en los servicios tradicionales, eh, las mutuales, eh, me, me corregirán los compañeros y compañeras que vienen del mutualismo, pero en la actualidad prestan más de 100 eh, actividades diferentes, servicios, en más de 100 actividades económicas diferentes, y generalmente eh, se suele, no dejar de costado, pero, pero poner en un segundo plano eh, lo que vimos hoy acá al arranque, es decir, aquellos servicios destinados a, a la, la cultura, el arte, las expresiones eh, populares, el deporte. Es decir, aquellos, a, a, aquella cuestión que dice la ley de mutualidades que hace al bienestar espiritual eh, de las personas. Son servicios y actividades que suelen quedar en un segundo plano y no es casual que hayamos arrancado con eso. Bueno... Eh, gracias por, por acompañarnos en esta, en esta mateada, las facturas en este caso las va a poner cada uno y cada una desde su casa, pero este espíritu de diálogo y de encuentro y de charla eh, lo vamos a poder desarrollar entre todos y todas. Así que arranquemos y muchas gracias por estar. Las facturas, en este caso, las Gracias, Nahum. Me quedo pensando en los criollitos cordobeses, con tanta presencia cordobesa qué rico sería. Eh, les pedimos ahora a Juan Richi, coordinador del Consejo Consultivo de INAES, unas palabras. Gracias, Nahum. Me quedo pensando en los criollitos cordobeses, con tanta presencia cordobesa qué rico sería. Eh, les pedimos ahora a Juan Richi, coordinador del Consejo Consultivo de INAES, unas una palabras. Gracias, Aún Me quedo pensando en lo que... Juan. Eh, Le pedimos ahora a, a Juan Ricci, coordinador del Consejo Consultivo de INAE, una, una palabra. ¿Se frisó Juan? ¿Puede ser? ¿Sí, no? Oh, bueno. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? O más o, o de... menos. Sí. Si no, bueno, si quieren, eh, si quiere Juan salir y volver a ingresar y le pasamos entonces la, la palabra a Alejandro Russo de la CAM y hacemos un intento después con Juan. ¿Comiso yo, Eva? sí. Dale. Bueno. bueno, en primer lugar, deseo agradecer al Consejo Consultivo de Inaes la organización de este conversatorio, felicitarlos por esta idea, la segunda ronda de mates, Construyendo Colectivamente. En este caso, el tema a abordar, como bien lo planteaba Eva, son las mutuales territoriales y actores múltiples, Dos temas de mucha, mucha importancia y más en estos momentos. Voy a tratar de cumplir con, los, con lo que se estableció precedentemente, o sea, son cinco minutos, que voy a tratar de utilizarlo de la, de la mejor manera. Ustedes saben que el mutualismo argentino tiene un desarrollo de suma importancia en nuestro país, pero fundamentalmente ha logrado un reconocimiento especial en el mundo, esencialmente en América y en Europa. Su característica fundamental, a diferencia de otros países, es la multiplicidad de servicios. A través de esta herramienta, me refiero a la mutualidad, se llega democráticamente y con participación de los asociados a los distintos puntos de nuestro país, proveyendo servicios tan importantes como el ahorro y el crédito. Servicios importantes para consolidar y contribuir al consumo, al desarrollo local, a las economías regionales. Si tuviésemos que sintetizar qué significa la democratización del sistema financiero, tenemos que hablar de mutualismo y de cooperativismo. Otro servicio importante es la prestación del servicio de salud, que en el marco de esta pandemia que sufrimos tiene un rol de suma importancia y gravita esencialmente, fundamentalmente favoreciendo a todos aquellos que menos tienen. Otro es el apoyo del financiamiento a los clubes, fundamentalmente en el interior de nuestro país, donde estos les dan cobijo a los jóvenes, a los adultos mayores, a las familias, sacando de esos lugares conflictivos, como por ejemplo la drogadicción, y aplicándolos en el campo del deporte. Sin el apoyo de estas mutualidades, esa realidad sería muy distinta, fundamentalmente, reitero, en el interior de nuestro país. Otro servicio de gran valor es el servicio de turismo. Ustedes saben que el mutualismo cuenta con excelentes capacidades hoteleras, instalaciones deportivas, recreativas, camping, y esas instalaciones, esas instalaciones fueron, en muchos casos, este, ofrecidas, a municipios, fueron ofrecidas a gobernaciones para que hoy puedan ser utilizados como hospital de campaña. El servicio de vivienda también es otro de los servicios importantes que tiene el sector y siempre hablando de una multiplicidad de servicios, ¿verdad? Hay que, ejemplos muy claros donde la motoridad de forma autogestionaria pudo este, conseguir recursos de sus asociados para atravesar ese régimen de infraestructura en los terrenos, poder edificar y luego hacer alianzas con distintos entes financiadores para poder financiar estas viviendas. Los servicios culturales, educación, escuelas. Hay escuelas que pertenecen a las mutualidades, y todo ello se genera a través de un financiamiento, un financiamiento que el sector deposita para beneficiar a las distintas comunidades donde se desarrolla el sector mutual. Y así podríamos seguir. Pero yo no quisiera avanzar y finalizar sin agradecer fundamentalmente este, la interpretación que hizo la banda juvenil de la mutual escolar, en este caso la Berni, y en el contexto que se hizo ese tema. Recordemos que bien lo explicaba Erika, ese tema se hizo en el marco de la pandemia. Y también lo explicaba Griselda, que cuando hablamos de mutuales escolares, lo que estamos hablando es de un caro ejemplo de inclusión. Estamos hablando de los valores, de la democracia, de la participación. Y también estamos hablando de un aprendizaje para desembocar en una organización. Ustedes saben que el mutualismo escolar es considerado por nuestro sector como uno de los objetivos a desarrollar con fuerza y compromiso. Por citar solo un caso, en el marco del convenio celebrado entre la UIS, EFEMOCOR y CAM, se capacitaron desde el 2010 a la fecha más de 17.000 personas en mutualismo escolar y podríamos seguir enumerando las importantes actividades en este sentido que hacen organizaciones prestigiosas como por ejemplo la Federación Brigadier López, CALME, SEGESIN, CONAM, universidades, organismos provinciales que también tienen como política de gobierno al mutualismo escolar y al cooperativismo escolar y otras federaciones y mutuales a lo largo y el ancho del país. Todos convencidos que una manera, una manera de lograr la sustentabilidad del mutualismo en el tiempo es sembrando valores y para ello nada mejor que la capacitación y la formación en mutualismo y cooperativismo escolar. En este conversatorio vamos a compartir experiencias de mutuales con fuerte arraigo territorial, fuerte arraigo territorial, que en muchos casos con muy pocos recursos, pero con gran imaginación, con gran compromiso social, hacen que la vida de las comunidades sea más fácil. Así que si les parece, le damos paso a al excelente panel que tenemos de expositores, y luego seguramente van, van las preguntas. No, gracias Alejandro. Eh, probamos con Juan a ver si, si mejoró esa conexión. Eh, hola, hola, hola. ¿Escuchan bien? Sí, pero bien. Qué, alegría, qué alegría, qué bueno. Bueno, un abrazo inmenso a todos los que están acá, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar presentes. Eh, esta, esta reunión es una ronda de mates, aunque no parezca, pero es una ronda de mates. Es una ronda de mates porque quiere, quisiera tener la, la, la cordialidad que tiene el mate y quisiera tener el pensamiento que tienen los mates pensando. Que sin ninguna duda acá los hay y no por, y no por eh, alusiones personales a nadie. Después de este sí. evento, yo no. <ríe> sí. eh, Yo quería decir que eh, hoy... Eh, hola, hola. ¿Escuchan ahí? ¿Escuchan? Sí. Eh, el, el órgano consultivo, que es el que hace la convocatoria hoy, es un órgano que tiene el INAES y que desea reunir muchos pensadores de la economía social, del mundo académico, del mundo social, del mundo popular, líderes, muchos saberes, distintos, múltiples, que contribuyan a ir definiendo qué es esto de nuestra economía social en la República Argentina. Y sobre todo, que nos, que nos ayuden a establecer los, los conceptos las ideas que lleven a la realización de una economía social cada vez más, con cada vez más centralidad en la República Argentina. Eh, para nosotros, para, el, para los que estamos eh, eh, en economía social, la aspiración no es solamente la construcción de una cooperativa, la construcción de una mutual. Eso es una cosa maravillosa y para los que lo hemos hecho... Eh, sin, sin ninguna duda que ha sido algo, eh, algo que, nos ha, que nos ha cambiado la vida. ¿no? Pero no es solamente eso, porque cuando uno construye o constituye una cooperativa, una mutual, y empieza a actuar y a vivir los vínculos que se viven en el, en el cooperativismo y en el mutualismo, está construyendo otra cosa muy importante que es la sociedad. Y esto es lo que nos interesa muchísimo a nosotros. Esta es la fase Profundamente política, en el mejor sentido de la palabra, que tiene esta economía social. O sea, eh, reconstituyendo los vínculos entre nosotros, desde la necesidad humana, desde la necesidad social, construimos comunidad. Y eso es lo que nos interesa, por sobre todas las cosas, más en estos tiempos que, eh, que, que pareciera que nos hace tanta falta. ¿no? Que nos hace tanta falta. Y nosotros estamos viendo hoy puntualmente el tema de los actores múltiples. La primera ronda fue el, el cooperativismo y los actores múltiples. ¿Y por qué actores múltiples? y Actores múltiples porque a nosotros nos interesa que la comunidad alcance su desarrollo articulando a todos los actores de la comunidad. Heterogéneos, diversos, plurales, no importa, o justamente por eso mismo. Eso es lo que nos interesa, reunir aquello que es diferente en pos de un interés general, en pos de un objetivo común que tiene la comunidad. Y entonces no solo resolvemos una necesidad eh, concreta, sino que además estamos construyendo comunidad. Mario, nuestro presidente, dice siempre que él ve el espacio territorial del municipio como el espacio estratégico para la construcción, para la realización concreta de la economía social. La, la economía social se piensa, se, se teoriza, se legisla, pero se lleva a la práctica y se realiza en el campo municipal, en el territorio municipal. Y ahí se hace con la conjugación de, todo, de todos los actores. Es decir, que se ponen en juego, eh, como Alejandro decía, valores que son muy caros para nosotros porque los necesitamos en este momento. Una necesidad concreta, miren, necesidad concreta, de la República Argentina y de toda la sociedad en América Latina, es cómo nos integramos entre nosotros, cómo nos unimos entre nosotros, cómo nos articulamos entre nosotros. Es por eso que eh, pensamos que, que, el, que el mutualismo, el cooperativismo tienen mucho que decir y cómo juntamos actores múltiples a través de un objetivo general de la comunidad, que al tiempo de, resolverlo, de resolverlos se va constituyendo como, como comunidad. Se va organizando como, como comunidad, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, este, hoy comenzamos con arte, porque sin ninguna duda todo esto no se puede hacer si no es con, con confianza, con humor y con arte. El arte nos abre las puertas a la imaginación y la creación, que es tan hermosa, ¿no? Que es tan hermosa. Y justamente eh, acá tenemos a este, las autoridades del, del, del INAES, a las autoridades del mutualismo miren qué interesante, a ah, este, experiencias concretas sociales que han llevado a cabo experiencias sociales mutuales territoriales, que resolvieron situaciones sociales en el territorio concreto. Eh, yo, yo provengo del Colmenar, que es una cosa interesante también, este, una, eh, una empresa mutual de colectivos, propiedad de la comunidad, que cumplía un servicio de transporte, configura mutual después les cuento, pero hoy este, además está la mutual sentimiento una histórica mutual con la figura de su presidenta nada menos, y Julio Julio Villafañez que es este, un jurista de los nuestros, de los que piensa en cómo, cómo se hace para que la justicia se ponga del lado de la gente, de, del lado del pueblo del lado de las mayorías cómo se hace eso, cómo se hace eso bueno, esta es una inquietud que Compartimos con Julio. Nada más que esto, definir lo que es el consejo, un, hay como 100 consejeres del consultivo, como 100, distribuidos en todo el país, sin goce de sueldo ninguno, digamos. Pero todos ponen su saber diverso en pos de ir construyendo esta teorización, esta idea, esta creación de la economía social que nos interesa tanto. Hasta acá, me callo la boca, ¿le? Paso la palabra a Eva, nuestra conductora, y muchas gracias por estar presente. Bueno, gracias Juan y gracias que volvió esa conexión de internet, porque nos, nos hubiésemos privado. Sí. Eh, bueno, le vamos entonces a pasar ahora la palabra a Marco, galán de la, de la Mutual Carlos Mujica. de que de silenciarte Marco, y si tenían material. Estás muteado, Marco, ¿eh? Hola, sí, sí. ahí me escuchan. Ahí va. Ahí, ahí sí. Bueno, vamos, vamos a compartir la pantalla. Bueno. Eh, bueno, contarles un poco. Nosotros estamos en la ciudad de Córdoba. Eh, venimos trabajando desde el año 1987. En ese contexto se fundó la Mutual Carlos Mujica. Eh, la Mutual Carlos Mujica, desde entrada, nos pensamos como una mutual territorial, eh, territorial en sentido que en ese momento cuando la conformamos eh, teníamos como objetivo... Eh, prestar servicio a los sectores populares urbanos marginales, los habitantes que, que vivían en villas, en barrios populares. Eh, somos una mutual que surge de una perspectiva más política institucional, si se quiere. De hecho, el nombre que elegimos en aquel momento fue el de de Carlos Mujica, que para nosotros tenía toda una implicancia. Eh, no queríamos ser una especie de ONG, sino que nos pensábamos más que nada como una mutual con un proyecto más político institucional, que tuvieron una opción clara por los trabajadores, por los sectores populares que estaban siendo excluidos de, de la economía formal, que tenían sus estrategias de trabajo en los asentamientos y en ese marco fuimos conformando, por eso pensarnos en el territorio siempre nos pensamos territorialmente, siempre nos pensamos en la prestación de servicios y de entrada nos propusimos modificar de alguna forma el estatuto ya en el año 1990 hicimos la primera reforma del estatuto, eh, porque bueno, no encajábamos en el molde que tenían en aquel momento las mutuales, y para nosotros era importante eh, poder incorporar en el artículo 2 del objeto social que tiene los estatutos de las mutuales, poder incorporar eh, la prestación de servicios de radiodifusión, que así se conocía en ese momento, a pesar de que regía la ley de la dictadura militar, nosotros ya teníamos una, una radio FM, eh, y queríamos bueno, tener reflejada esa actividad dentro de lo que es eh, nuestro estatuto social, y por otro lado, eh, prestar servicios eh, de asistencia técnica integral, eso dice nuestro estatuto, que cuando decimos asistencia técnica integral, tiene que ver con eh, capacitación, con trabajo en el área de la economía popular, con la capacitación en oficio, con distintas ramas dentro de lo que es la educación popular, pero también la educación que se va formalizando a partir de distintas estrategias. Y también incorporamos en ese momento, cuando reformamos el estatuto, eh, en, en, en, su objet, en, su, en su objeto social y también en, en los reglamentos, el servicio de generación de empleo, porque nos pensábamos como una mutual, que si bien no éramos una cooperativa de trabajo, eh, nos, nos queríamos asimilar desde el mutualismo, asimilarnos a un trabajo autogestionado, ¿no? que es otro concepto fuerte que estuvo desde un primer momento, eh, solidario, autogestionado, y desde ahí prestar los servicios para los socios que buscaran empleo, por eso el servicio de generación de empleo lo fuimos modificando a lo largo de nuestra historia, eh, y también eh, en ese marco eh, hicimos... A aprobar otros reglamentos, porque nosotros son estratégicos. El de proveeduría, donde enmarcamos todo lo que es la actividad de economía popular, y el de vivienda, donde está enmarcado lo que es la línea más de, de hábitat o vivienda popular, que es de donde hemos desarrollado muchas acciones en, este, en estos años. Bueno, llevamos 33 años de historia. En, en, en este tiempo, bueno, estamos en la ciudad de Córdoba, eh, pero tenemos desarrollo en áreas del Gran Córdoba y también en ciudades que están un poco más en el interior, como Villa María, Río Ceballos, para poderlos ubicar, aunque el epicentro de nuestras acciones está centrado en la ciudad de Córdoba. Y nos vamos a presentar brevemente, eh, para poder hablar de, de lo que es el mutualismo y la articulación más territorial, y cómo articulamos con múltiples actores, contarles esto más desde lo que es las líneas de acción, digamos pero no hacer no, no algo meramente teórico, poderles dar un, un enfoque de cómo plasmarlo en un proyecto más institucional, estas líneas de acción que nos han atravesado con matices a lo largo de estos 30 y pico de años. ¿no? Eh, bueno, en nuestro objetivo está planteado en esos términos, siempre nos propusimos la posibilidad de constituir a partir de las acciones actores que tuvieran capacidad de organizar la demanda individual, poderla colectivizar, entendiendo... Que, que los sectores populares muchas veces viven sus problemas como problemas individuales, así que un objetivo siempre ha estado en la construcción de organizaciones comunitarias, en formato de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, que esas organizaciones pudieran tener un entramado territorial, comunitario, nuestros servicios han estado orientados en ese enfoque, y por supuesto siempre hemos tenido al, al Estado como un actor referente eh, y garante de las políticas públicas y los derechos ciudadanos. ¿no? Digamos, ese ha sido nuestro enfoque. Por eso para nosotros no es indiferente quién gobierne ni el proyecto político, económico, social que desarrolle, sino que esto, bueno, es central poder incidir en las políticas públicas y poder también incidir con la posibilidad de fortalecer actores populares en la construcción de la agenda pública. Así que uno de los de las estrategias que hemos desarrollado en todo este tiempo y que fundamos en el año 89 fue Radio Comunitaria La Ranchada, dentro de un área de comunicación que tiene La Mutual, que arranca con La Ranchada como medio de comunicación, que la fundamos en el año 1989, que tiene como objetivo justamente acompañar el proceso de visibilización de las prácticas que se desarrollan en los sectores populares, tanto en, en los sindicatos, en sus distintas disputas, pero también en las organizaciones de base y en distintas organizaciones que se ha ido dando la sociedad civil en función de organizar las demandas individuales, colectivizar y a partir de esas instancias generar y fortalecer redes articula de articulación que permitan eh, generar diálogos multiactorales con el Estado. ¿no? Así que la radio siempre ha estado atravesando procesos que han tenido que ver con eso y obviamente reivindicar, revalorizar, visibilizar la cultura popular, fortalecer la autoestima de los editores populares, no hemos propuesto eso y, de, y, y en ese marco también la radio surge en un contexto muy difícil que regía la ley de la dictadura en ese momento y, y en ese marco eh, éramos clandestinos, éramos ilegales, fuimos la primera radio mutualista de la Argentina y en aquel momento también nos propusimos no tan solo difundir la cultura popular, difundir el cuarteto, sino que nos propusimos avanzar en disputar para que se modificara la ley, y de hecho pudimos avanzar para que las cooperativas y las mutuales pudiéramos tener eh, posibilidad de tener licencia. En la ranchada de la Mutual Carlos Mujica, con el patrocinio de Miguel Rodríguez Villafañe, llegamos a la instancia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional aquel artículo, que prohibía que las mutuales y las cooperativas pudiéramos tener licencia de radiodifusión. Así que para nosotros, incidencia en políticas públicas ha sido siempre una de las acciones que, se, que nos propusimos como, como mutual. Y en ese marco, bueno, hemos trabajado distintas áreas temáticas que no, no las podemos profundizar hoy, pero obviamente la economía solidaria, el cooperativismo el mutualismo, las agendas de los sindicatos, el deporte social, la cultura popular. Las distintas agendas urbanas vinculadas al hábito popular, los derechos, los derechos humanos han sido agendas que atraviesan nuestra programación y que hemos tenido como objetivo fortalecer actores colectivos. Y a lo largo de la historia hemos fortalecido desde lo que fue la Coordinadora de Villa y Barrios Populares de Córdoba eh, hasta la Unión de Organizaciones de Base, que fue un movimiento muy importante en Córdoba, en, y en ese marco también también sectores como lo que es eh, la CETEP en su momento, la UTEP ahora, que es un sindicato de la economía popular que se está conformando, y, y en eso hemos desarrollado distintas estrategias, ¿no? Siempre nos propusimos eh, conformar corresponsales populares en los barrios y tener trabajo de cabina, que la radio estuviera eh, presencia territorial a partir de compañeros y compañeros que se capacitaron como corresponsales populares, que tuvo una línea muy fuerte de trabajo que hemos tenido en todos estos años. Así que, bueno... Brevemente esta la presentación de la ranchada, hay mucha información que la pueden ver en las redes, eh, así que bueno, si podemos avanzar sobre, sobre otro de, lo, de los temas, la radio se articula en diferentes foros y sectores que, que trabajan la agenda de la comunicación popular, tanto a nivel nacional como a nivel eh, latinoamericano, y tenemos una serie de agendas pendientes, como avanzar en lo, no tan solo en lo gráfico, sino en lo audiovisual, que tiene que ver con la posibilidad que tengamos un canal de televisión que es una cuestión pendiente, que nos quedó a partir de lo que fue la disputa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que para nosotros es muy relevante en cuanto a lo que es el avance en el desarrollo de las nuevas tecnologías y el trabajo más integral con las redes sociales. Otra de las líneas que nosotros hemos trabajado en todo este tiempo tiene que ver con eh, lo que es la capacitación. Y en ese marco, eh, en el marco de lo que es la capacitación y el desarrollo de acción de capacitación, Siempre nos pareció muy importante porque la radio se ha articulado mucho, empezamos con cursos de capacitación vinculados a lo que es eh, la, la cuestión del de oficio de la comunicación y después fuimos abriendo hacia otros, hacia otros rubros como el textil, porque en ese marco la Mutual fue considerado un centro de formación profesional, ese centro de formación profesional eh, articulado con distintas instancias de gobierno, fundamentalmente a, a, a la hora de buscar certificaciones, y acreditaciones que permitieran, bueno, tener eh, posibilidad de que los cursos tuvieran una validez oficial para que los sectores populares que acceden a estos cursos, que no son pocos, el año pasado, sin el marco de la pandemia, pudimos dar eh, cursos que llegaron a casi 600 personas en distintos barrios, con distintos centros barriales. Tenemos más de 10 centros barriales de capacitación con los cuales articulamos en la ciudad de Córdoba. Y en ese marco, el trabajo territorial, eh, la Mutual Presto, un servicio que está orientado a aproximadamente 25 organizaciones de base, Ahí hay cooperativas, hay mutuales, asociaciones civiles, donde trabajamos distintas líneas que tienen que ver con fortalecer capacidades de gestión. Hoy esa agenda está atravesada por lo que es la pandemia y la problemática del hambre. Hoy si hay que decir qué estamos haciendo como prioridad, eh, tal vez no esté más vinculado a actividades de promoción como en su momento las hacíamos, sino que hoy... Por, por ejemplo, estamos sosteniendo 20 obras populares o comunitarias y en ese marco también 25 merenderos que los acompañamos en proceso de gestión, de acceso a políticas públicas, fortale fortalecimiento de capacidades de trabajo de, esas, de, esa, de esos espacios que para nosotros son fundamentales y que las mutuales en eso tenemos mucho por hacer porque bueno, tenemos toda una capacidad acumulada de experiencia que nos permite, obviamente, prestar servicios y fortalecer capacidades en los sectores populares para afrontar las condiciones de pobreza, pobreza extrema desde una perspectiva desde la solidaridad. Así que bueno, esa línea de trabajo para nosotros es fundamental y, y está centrada en Córdoba y en el Gran Córdoba, y desde ahí articulamos también en la disputa de políticas públicas con, con el Estado. ¿no? Así que queríamos presentar brevemente este espacio, que es el espacio más de fortalecimiento del desarrollo territorial, de nuevos actores, de actores que hay en el territorio, y que al mismo tiempo estos, estos espacios articulan con otras redes, ¿no? Cada, cada, cada espacio territorial, cada barrio, cada organización de base tiene su red territorial, y en ese marco, bueno, nos vinculamos con distintas instancias, y muchos de estos grupos están formando parte hoy de movimientos populares, nosotros de hecho fortalecemos el movimiento Carlos Mujica, que es una red de organizaciones de base, pero también forma parte de lo que es la UTEP, que es un proceso en construcción donde muchos de estos grupos están en esa instancia. Así que bueno esa es otra línea, eh, cómo plasmamos nosotros el, el mutualismo en el marco del territorio, y eh, la economía popular es un eje central en esas intervenciones territoriales, y ahí bueno hemos avanzado eh, en, en el marco de lo que es la economía popular en algunos proyectos de la red de consumo popular, que para nosotros es un proyecto estratégico, que si bien tiene varios años, ya hace 5 o 6 años que lo venimos desarrollando, articulamos productores con consumidores, en ese marco estamos consolidando la posibilidad de tener almacenes populares en algunos de los territorios donde estamos trabajando, por ahora funciona en nuestra propia sede, eh, articulamos a 32 productores que son productores de alimentos, 180 familias precisamente son las que consumen y compran sin intermediación, fundamentalmente buscando generar estas nuevas formas de comercialización que eh, eh, fortalezcan las capacidades productivas de las unidades vinculadas a la economía popular y obviamente nos ayuden a trabajar propuestas alternativas que nos saquen de la concentración económica que tienen hoy los monopolios que manejan la alimentación y la comercialización en la Argentina. Así que bueno, una de las estrategias tiene que ver con ese objetivo más político-institucional y sobre esa base de desarrollamos una serie de acciones, de servicio de acciones técnicas que tienen que ver con, con esta cuestión más vinculada al fortalecimiento del sector. Bueno, otra de las líneas que está dentro de la economía popular, y para nosotros es estrategia, como hemos armado un polo textil. Ese polo textil tiene eh, una articulación con 10 talleres textiles barriales. Ahí participan aproximadamente 120 compañeras, fundamentalmente, y compañeros que eh, están desarrollando producción, eh, esos talleres funcionan en espacios, en algunos casos familiares, pero también en espacios comunitarios. Y además tenemos el Centro Textil la que es un centro que depende de la mutua, que es como la locomotora, la que tracciona estos 10 talleres textiles, que va en proceso de construirse en un polo textil, que no tan solo comercializa con sectores privados y que intentamos vender producción en ese sector, sino que disputamos las contrataciones en el Estado y ahí hemos avanzado bastante en el marco de una ley que impulsamos en la provincia, que después fue un decreto, que, fue, que estuvo orientado y que está destinado al fortalecimiento de los sectores de la economía popular, de donde nosotros canalizamos ciertas disputas para que el Estado empiece a visibilizar, registrar y fortalecer las acciones que tiene este sector. Y por último, en función del tiempo que, que tenemos, y brevemente, eh, contarles que históricamente hemos desarrollado una línea de hábitat popular esa línea de hábitat social, eh, ha tenido como objetivo la producción social del hábitat, eh, tiene que ver con la autogestión, la Mutual ha trabajado mucho en ese proceso a lo largo de nuestra historia, acompañamos muchas cooperativas y Mutuales de la década del 90 hasta hace unos años, en lo que fue el acceso a la tierra urbana, la compra de tierra, el desarrollo eh, de los loteos, la producción social de los loteos, la infraestructura y también la construcción de viviendas. En, es, en esa instancia nosotros hemos podido, a lo largo de nuestra historia, apoyar a más de 15 organizaciones de base que han podido generar eh, 1.700 lotes aproximadamente, con servicio y construcción de vivienda. Nosotros ahí no hemos sido los desarrollistas ni los productores, sino que nos hemos encargado de asesorar y acompañar estos procesos de acceso al suelo urbano, producción de lotes con servicio y al mismo tiempo lo que tiene que ver la construcción de la vivienda por gestión cooperativa, por autogestión y en los últimos años a partir de todo el proceso de concentración y incremento que ha tenido el costo de la tierra urbana y cómo se han ido dando algunas políticas urbanas fundamentalmente en Córdoba eh, empezamos a trabajar con algunos sindicatos fundamentalmente con el sindicato docente la producción de suelo urbano y ahí hemos avanzado tanto en Villa María, en Río Ceballos como en Alta en eh, casi la digo casi porque algunos lotes de estos se van a poder subdividir en PH, pero son entre 2.000 y 2.500 lotes, que la mutual en algunos casos lo ha hecho asociada a asociaciones civiles y a sindicatos, en otro caso lo hemos hecho a partir de la constitución de FIDEICOMISO, que es una figura que hemos empezado a utilizar y que nos parece que es muy, muy útil para esto, y en otro caso ha sido la propia mutual, como en el caso de Altagracia, la que viene desarrollando el proyecto de producción de lotes con servicios, y contarles que estamos muy contentos porque eh, este año empezamos a escriturar algo que para la gente era muy, muy importante, cómo empezar y terminar un proceso de lote con servicio con, le, con la entrega de las escrituras Uno de los loteos que es el de Río Cebaldo, que son por los 150 lotes, eh, a partir de este año las familias están excediendo la escritura individual en un proceso que nos llevó aproximadamente 5 años entre lo que fue la compra de la tierra, la urbanización del loteo con el desarrollo de las obras de infraestructura y toda la aprobación de los trámites en las instancias de catástrofe y el registro de propiedad. Que esto para nosotros ha significado bueno, la posibilidad que en estos días estemos postulando algunos de estos eh, loteos en el marco del PROCREAR. Así que, bueno, en este sentido era contarles brevemente las distintas líneas de trabajo que la Mutual ha desarrollado y cómo en estas líneas cada una atraviesa territorios, actores múltiples, pero siempre teniendo como horizonte que las políticas públicas para nosotros son una dimensión importante que no se contradice para nada con la capacidad de autogestión que tenemos que tener y desarrollar y fortalecer las mutuales, y, y desde la autogestión fortalecernos como actores sociales y políticos. Muchas gracias, queríamos eh, cerrar acá, y en todo caso, si hay preguntas, las contestamos eh, cuando se dé bueno, gracias, muchas gracias, Marco. Creo que quedamos todos boquiabiertos con el con el desarrollo y sí, aplausos acá todos en el Zoom aplaudiendo porque la verdad que eh, es muy sí muy no a vos a los compañeros y las compañeras de, de, la, de la mutual eh, muy entusiasmante todo lo, eh, el desarrollo que, que has contado. Antes de pasar la palabra eh, al, al próximo invitado eh, nada destacar lo, los eh, comentarios que estaba viendo en el, en el chat, todo el material que, el que recién compartió Marco y que van a compartir otros este, otro de, los, de los oradores, eh, después se los podemos hacer llegar, ahí está eh, circulando un formulario para que nos dejen el mail. Eh, agradecer, no voy a nombrar a todas las localidades porque dejaría porque no, porque alguna fuera, pero agradecer la participación porque está bien representada esta Argentina Federal. Y un agradecimiento a, a, la, a la CONAM y a su presidenta, Rosa Rodríguez, que también nos dejó un, un saludito en el chat. Así que, bueno, ahora seguimos con, seguimos con la tonada cordobesa. Vamos a, vamos a escuchar ahora a Héctor Acosta, el secretario de Relaciones Internacionales de Cam y secretario de femucor eh, Si querés, desmutate, Héctor, y comparto pantalla, ¿verdad? Sí, ahí me, me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, un agradecimiento por la invitación a participar en esta ronda de mates, que de acuerdo a lo que me dijo Juan, son dos rondas, una con el mate y los criollitos, y la otra pensando todos juntos y generando, digamos, estos procesos que tanto nos gustan. Eh, es una alegría compartir porque tú, ustedes todos son mis amigos, con ellos muchos hemos caminado durante años detrás de estos sueños, con Marco, Hemos andado caminando todas las vidas, este, armando y desarmando cosas. Y bueno, este, realmente yo creo que lo que hoy no, no, nos debe concentrar es la idea clave, eh, digamos, pensemos con la primera, que para mí, digamos, la mutual, es, eh, digamos, el... El formato que tiene la entidad mutual, la ley 20.321, es una ley tan sabia, tan, tan elástica, que permite que las mutuales sean verdaderas, este, son fundamentales, como dice la placa, en el, en el ahorro local y en el financiamiento. Es decir, en muchísimas localidades del interior, este, la plata se, del pueblo se queda en el pueblo es administrada por la mutual, que por lo general tiene una relación directa con el club. Este, ahí en la foto está Mingo Benzo, un, digamos, este, un dirigente que, que supo desarrollar un polo productivo a partir de una mutual de colectividad, que la rescataron por allá por el año 89, era una vieja institución, la sociedad comospolita, y a partir de ahí fue el corazón financiero de todo un grupo de, de mutuales y cooperativas que ha logrado el desarrollo fundamental del pueblo. Eh, generan puestos de trabajo y desarrollo local, dan cobertura a la juventud a través de los clubes, como decía Alejandro, y están involucrados en la educación, la salud, medicamentos, consumo, vivienda, etcétera, etcétera. Es decir que, la mutualidad, como tiene la posibilidad de ser multipropósito, multiobjetivo, permite todas estas cosas. La idea que yo quiero dejar en esta, en esta intervención es, es una idea clara de que existe una posibilidad de constituir mutuales que incluyan entre sus asociados organismos públicos, empresas y asociaciones de una localidad, digamos, para estar haciendo lo que decía Juan y constituir una mutual de, de actores múltiples, digamos de actores de la sociedad con el objetivo de sumar esfuerzos para el logro del desarrollo local y regional, eh, que en estos tiempos es una herramienta fundamental para para el para eh, dar bueno trabajo, servicios, etcétera, etcétera. Vamos a la otra placa. Esta, digamos, esta posibilidad la permite, nos da la oportunidad, el artículo 7 de la ley 23.321 donde establece las características de los asociados activos, porque ustedes saben que los mutuales tienen distintas categorías de asociados, el activo es el que tiene los derechos políticos, el adherente es toda persona que no, no cumple los, digamos, las condiciones del activo. Eh, tenemos los participantes, que es los familiares a cargo, y también los honorarios, que también es otro tipo de categoría. Esta posibilidad de los actores múltiples está en el artículo 7. Pasamos a la otra placa. El artículo 7 dice que el estatuto social determinará las condiciones que deben reunir las personas para ingresar a la asociación, relacionadas con su profesión, oficio, empleo, nacionalidad, edad, sexo u otras circunstancias. Es decir, que la ley es muy amplia y establece que eh, aquella condición, por ejemplo, les explico, una mutual de docentes está integrada por docentes que están, supongamos, en Córdoba, docentes de la educación este, de la provincia, tanto en niveles de primarios secundarios o jubilados este hay un hay una razón digamos de dada por el, por la, el empleo por la profesión que permite que esa mutual se integre entonces hay que ver bien eh, la circunstancia para definir al asociado vamos a la otra. vamos a la otra plaquita y yo he pensado, ahí está en es la placa, yo he pensado que, por ejemplo, en una mutual de desarrollo local o de actores múltiples, eh, el estatuto, en la parte donde dicen activo, tendría que tener una relación similar o parecida a esta. Dice, activos serán las personas mayores de 18 años que abonen las cuotas establecidas por la Asamblea y sean representantes de organismos públicos, entidades, empresas, sociedades y asociaciones con domicilio en la localidad de tal, de esos, este, podemos poner ahí en la localidad, gozan de todos los servicios y tienen derecho a integrar y elegir los órganos directivos previstos en este estatuto. Yo creo que la, esa condición permitiría que cada uno de los actores múltiples pusieran una persona o dos personas o más personas ¿no es cierto?, como representantes, y entonces podrían integrar esta entidad y sus órganos directivos. Eh, vamos a la otra placa. Digamos que, para no ir demasiado rápido y se comprenda el aspecto que estoy diciendo, esta representación debe ser formalizada a través de un reglamento convenio del Servicio Solidario de Desarrollo Local, o de que ustedes quieran, este, porque en ese reglamento se podrían establecer eh, los acuerdos económicos y todo aquello que complemente la práctica y el trabajo en el territorio. Yo me imagino ahí, digamos, entre lo que dijo Marco, este, realmente es impresionante la cantidad de actores múltiples en distintas actividades, act distintas acciones. Eso debe estar plasmado en convenios. Y seguramente en algunos, en algunos reglamentos que permitan ese tipo de articulación. Yo creo que este, este tema del actor múltiple dentro de la mutual podría estar bien definido en un reglamento que deberíamos desarrollar para permitir que estas entidades funcionen. Vamos a la otra plaquita. Un ejemplo que queremos dar. Ahí están aún. La mutual conexión en su estatuto, cuando la constituimos con aún y otros, otros este, comunicadores sociales, eh, el, el estatuto de conexión determinaba ser las personas mayores de 18 años que abonen las cuotas establecidas por la Asamblea y que sean o hayan sido miembros de consejos directivos de administración y o consultivo de organizaciones de integración cuyo objeto social principal sea el desarrollo de las info-telecomunicación. Fíjense bien que hay la, la característica, es una característica de ser miembro del consejo directivo. Es decir, cada uno de los actores múltiples determinaron una persona para que nosotros dejáramos constituida la mutual conexión. Por supuesto que después con los años y en los procesos, este Hemos permitido que ya directamente no sean consejos directivos como condición, sino simplemente este, eh, eh, tiene otras características en la actualidad. Pero a nosotros nos permitió avanzar con una mutual que hoy creo que está trabajando con un sentido de, de actores múltiples importantísimos. Yo creo que tenemos que armar unas 15 delegaciones en todo el país, permitiendo que grupos de organizaciones en cada localidad y se puedan sumar la mutual y nosotros les damos una cobertura de tipo legal este, y estructura administrativa para que esos grupos puedan funcionar y puedan articular este, tanto consumo como producción, etcétera, etcétera. Vamos a la otra plaquita. Y para cerrar, este, las ventajas de una mutual. La mutual tiene objeto social multipropósito, es decir, un solo límite que los servicios sean lícitos. La ley dice que lo, los servicios es el único límite que tiene que sean lícitos. Si una mutual, este, como Marco establecía, por ejemplo, en el año 89, quería tener una radio, bueno, tuvo una radio. Si una mutual escolar este, da el servicio de música y da el servicio de música en una banda. Eh, el, y además otra de las ventajas, que tiene distintos tipos de asociados, como yo les planteé, entonces eso permite una articulación donde todos pueden participar, no queda nadie fuera. Un ejemplo, por ejemplo, las mutuales escolares, es de que el asociado activo es el, el niño o el joven que participa, ellos son los activos. Pero bueno, este el, el, el adherente puede ser cualquier persona no es cierto de su familia los reglamentos permiten atender distintas situaciones y no distribuyen excedentes y lo hacen otra vez los servicios, así que bueno esta es la presentación mía eh, cualquier pregunta o opinión estoy a disposición de todos ustedes Bueno, muchas gracias Héctor muy, muy, muy claro y lo la verdad la estas posibilidades que permite la figura mutual, ¿no? para, para articular diversos eh, actores. Eh, pueden hacer preguntas en el chat y se las, este, se las alcanzamos a Héctor luego, y le pasamos la palabra ahora a Graciela Dragicevich, que es presidenta de La Mutual Sentimiento. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por, por estar acá, por escucharnos, por tratar de eh, de alguna manera amasar la nueva sociedad a la cual nos vamos a tener que enfrentar después de este virus que vino para quedarse eh, y que nos muestra que hay que eh, volver a pensar todas las cosas en este planeta porque es un planeta que ya no da para hacer lo mismo que vinimos haciendo durante todos estos, eh, estos años. Es un planeta que en alguna parte está agonizante, está lleno de incendios por todos lados, provocados por la codicia de las empresas, que incendian y se comen miles de hectáreas eh, con, eh, con todo lo que eso implica, matando cientos de especies, tantos vegetales como animales, y convirtiendo al planeta... Eh, realmente en, en, en algo bastante tóxico e invivible. Nosotros somos de la Mutual Sentimiento, la Mutual Sentimiento el mes pasado cumplió 21 años y fue creada eh, como, como una organización social con un paraguas legal que nosotros preferimos que fuera una Mutual. Y nos inspiramos en la Mutual del Colmenar de, cuyo presidente en ese momento era Juan Ritchie, que nos enseñó los primeros pasos de construir una Mutual, y lo íbamos a ver allá, al cuartel noveno era, ¿no? ¿Juan? Ah, cuartel quinto. Lo íbamos a ver allá y nos esperaban con los colectivos donde se cebaba mate, se cebaba mate al pasaje en los colectivos. Y la verdad que nos enamoramos de, de lo que era esa Mutual, y, este, y bueno, gracias a él le empezamos a dar los primeros pasos. La Mutual estuvo conformada, fundada en su momento, por sobrevivientes de la última dictadura militar, aunque de las dictaduras anteriores también. Teníamos unos más viejos que nosotros, que venían de las dictaduras anteriores. Eh, y bueno, y fue conformada en el, eh, con sus socios activos que debían ser... Eh, eh, trabajadores de los derechos humanos y por el derecho de los pueblos. Y en realidad éramos una gran y enorme este, congregación de militantes de los años 70 que habíamos quedado vivos y que quisimos y seguimos queriendo levantar las banderas de lucha este, que tan duramente defendimos y seguimos defendiendo en los años 70. Bueno, nosotros elegimos esa figura mutual precisamente porque hablábamos de ayuda mutua y por la versatilidad que tiene una mutual, ¿no es cierto? Porque el, permite hacer una serie de actividades y de trabajos que, que no, los, no los encierra como una cooperativa. Eh, la, iniciamos la mutual con las consignas de la, de la consigna de los hechos, cansados de ver el vacío de muchas consignas que nunca se llevaban a la práctica, que no se comprobaba en la práctica que podían ser este, productivas, de unirse en la diversidad, porque nos parece que es lo más rico, nos parece que esa es la vitalidad de la naturaleza, que tiene cientos y miles de especies en cada lugar del planeta y que esa es su fortaleza, poner el dinero donde uno tiene las ideas, este, no colocarlas en lugares para acrecentar lugares que terminan siendo contra la vida, como muchas empresas, las megamineras, este, las de extracción de hidrocarburos, eh, etcétera, etcétera, eh, como viene pasando, digamos, ¿no? Complementar los bienes naturales con bienes culturales y el derecho de los pueblos, y tener siempre presente que las consideraciones humanas deben estar por encima del lucro individual. Nosotros fuimos generando servicios de a poco. Eh, aclaramos que para nosotros las mutuales tienen que ser autogestivas, autónomas y apartidarias. Precisamente ese es el concepto de mutual. Que desde que conformaron las primeras mutuales los inmigrantes tuvieron en cuenta... Este, para hacer realmente unos mutuales que fueron fabulosas en su momento, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos una infinidad de servicios, algunos que los damos directamente nosotros y otros a través de convenios. Tenemos una farmacia de genéricos eh, que en Buenos Aires fue anterior a la ley de genéricos y que en su primer momento vendía eh, también con un porcentaje en créditos del Club del Trueque fuimos el nodo más grande del Club de Trueque de Buenos Aires, este, con alrededor de 5 mil y pico de trocadores que se, teníamos a la vez por la posibilidad del edificio que tenemos, que tenemos un edificio en convenio con el Estado de seis pisos, y además de eso un galpón este, que está al costado, donde es enorme también, un galpón muy grande, y todo eso era trueque, este del cual aprendimos muchísimo, y pensamos que fue la experiencia, una de las experiencias más importantes de economía social en la práctica que tuvo este país. Siempre tuvimos la consigna de que la salud no es mercancía, por lo cual hemos conseguido eh, poner al servicio de nuestros asociados medicamentos eh, que son carísimos en la vida real, digamos, de las farmacias comerciales, y que por ejemplo en oncológicos contamos con diferencias de entre 600 y 1000% más baratos los medicamentos que tenemos en la farmacia de la Mutual, y por eso nos, nos reconocen este, muchas veces en muchos lados. Luego de eso tenemos un centro comunal de abastecimiento agroecológico, el Galpón, que hace 16 años que lo tenemos también, y que fuimos los que dimos los primeros pasos, sobre todo en Buenos Aires, eh, trabajando con los desafíos de unir productores con consumidores sin intermediación ociosa, pero con el plus de llegar a, a las casas de eh, los consumidores con precio justo, consumo responsable, impidiendo que haya un exceso de consumo que a nadie le conviene, eh, y, y que desequilibra totalmente este, la, la demanda y la, lo que puede ofertar el planeta. Eh, y también con el tema de la ecología. Nosotros solamente vendemos, eh, los productores ofrecen productos agroecológicos que no tienen ningún tipo de contaminación de venenos, como por ejemplo las grandes plantaciones que en este momento ya sabemos el problema que hay con la soja, el maíz transgénico y todo lo demás, que además de ser organismos genéticamente modificados, necesitan de la fumigación de agrotóxicos que producen realmente efectos devastadores, tanto en el ser humano como en el resto de las especies. Entonces eso siempre lo cuidamos y lo que se ofrece ahí es sin ningún tipo de venenos químicos, pero tampoco sociales, porque no vendemos de sociedades anónimas, precisamente porque el sistema de reparto que tienen esas sociedades anónimas nos parece tan tóxico como los agroquímicos que le conozcan a las plantaciones. Y también cuidamos que no tengan de explotación eh, de, por diferencias de género y que no haya trabajo infantil, por supuesto. En el galpón, una de las consignas que tenemos es que nuestro alimento sea nuestra medicina. Que la primer, el primer remedio al cual uno tiene que acudir es precisamente a una buena alimentación saludable para que no enfermarse. Entonces, decimos que nuestro alimento sea nuestra medicina. Nos fijamos que siempre se respeten los bienes comunes, como el agua, el aire. Y los nutrientes, y también tenemos como bienes comunes a la energía, la energía que tiene que ser sustentable, renovable y no contaminante, que debería ser gratuita para los hogares y que debería pagarlas las empresas que así se desestimula el uso excesivo de la energía, que es lo que está pasando ahora, y además de fuentes agotables, que también nos está pasando ahora, que se están agotando, ¿no es cierto? Sobre todo las fuentes de petróleo. Entonces, eh, también fijarse que los productos que se vayan produciendo tengan un equilibrio con lo que el planeta nos puede dar y que un producto que conlleve la excesiva cantidad de energía eh, que el planeta no nos puede dar, no hay que fabricarla más y hay que tener siempre un reemplazo. También apelamos a vivir con lo nuestro, sobre todo sustentar las producciones criollas, locales, las más chiquitas, las comunales, por eso nuestro centro lleva también el título de comunal, digamos, porque apostamos a que todas las cosas, al contrario de que se concentren, se descentralicen y que cada uno de los lugares, las ciudades, los pueblos tengan la posibilidad de desarrollarse con su entorno natural, digamos. Nosotros este, no estamos muy de acuerdo con el tema de las exportaciones, sobre todo no estamos de acuerdo con las exportaciones de nutrientes, porque los nutrientes son primero para los que viven y trabajan en este suelo, y si lo que sobra se podrá exportar. Ahora tenemos puesto siempre en, en este planeta la idea de que la exportación es lo que va a traer la riqueza al país, y en realidad la exportación sirve para seguir enriqueciendo a los dueños de las empresas multinacionales, queda muy poquito para el Estado, muy poquito le dejan al Estado, y en realidad los trabajadores lo único que les dejan es miseria. Así que bueno, después tenemos este, una radio FM comunitaria, eh, la 99.3 Radio Libre, eh, que ahora pasó por un proceso de, de reacomodación de la infraestructura, eh, pudimos comprar equipos nuevos porque ganamos uno de los subsidios del ENACOM Y en este momento vamos a llegar por aire a siete comunas de Buenos Aires Que no es fácil, no es fácil Buenos Aires porque este, es muy difícil llegar Por la cantidad de obstáculos que hay y porque eh, las hay cantidades enormes de radios en Buenos Aires Y por streaming eh, vamos a llegar a, a todo el mundo Después tenemos, eh, abajo en el primer piso funcionan eh, cuatro cooperativas de gente que estuvo en contexto de encierro, por delitos que podamos llamarlos comunes de alguna manera, y que hace ocho años que trabajan con nosotros, este, gente que había estado 20, 20 y pico de años reincidiendo, permanentemente entrando y saliendo de las cárceles, y que con... Eh, en conjunto con, con todo el amor, el cariño y la capacitación que hacemos juntos, llevan ocho años sin reincidir, ninguno, ninguno de ellos. Y eso es un orgullo para nosotros y también marca una tendencia de lo que sí hay que hacer con la gente que cae en las cárceles en la Argentina. Que no es abrir más cárceles y seguir reprimiendo, sino mostrarles que hay otra salida que la que aprendieron desde chiquitos, digamos, ¿no? Y tal vez, inclusive, familiarmente. Muchos vienen de familias. Por ejemplo, uno de los compañeros que está con nosotros es el Tartarañeto de Mate Cocido. Toda la familia completa fueron delincuentes, desde Mate Cocido hasta él. Bueno, él hace ahora ocho años que no es más delincuente. Y eso es muy importante, es interesantísimo. En el piso sexto tenemos cultura y arte. Y además de hacer todo tipo de este, acrobacia aérea, telas, danza de todo tipo, tambores africanos, dicta una de las cátedras abiertas de, de la Universidad Nacional del Arte, que se llaman Bailarines para toda la vida, que es precioso, que si lo quieren buscar alguna vez en internet es una maravilla, porque se juntan todas las edades, los géneros este, y las posibilidades, y la verdad que hacen unas cosas preciosas. Hay dos bachilleratos populares, uno es el primer bachillerato transexual de América Latina, y por ahora el único, desgraciadamente, este, que también ya llevan ocho años, y ocho graduaciones consecutivas, sobre todo de travestis, que se encontraban en situación de prostitución en la calle, y que ahora siguen sus estudios. Y la verdad que eso también es un orgullo enorme, porque fue otra gran solución para las chicas que este, hacen la calle de manera insegura y que es una explotación sexual más y que corren terribles riesgos, ¿no? Y el otro bachillerato, que es el Osvaldo Bayer, este, que tuvimos suerte que Osvaldo Bayer en persona lo fuera este, a inaugurar y bueno, y que está, también eh, tiene muchísimas chicos y chicas que van porque como funciona de noche después de los horarios de trabajo. Este, acuden mucho y además tienen los chicos un lugar donde cuidan a los niños y niñas, entonces a los papás y a las mamás pueden ir con los niños y niñas y pueden seguir sus estudios bueno, después este, tenemos también eh, 20 cooperativas en el piso cuarto que son cooperativas de limpieza eh, y también eh, de eh, costuras y, este, y de gráficos, etcétera, etcétera. Esos son trabajadores de hace muchos años también que están ahí. Eh, no sé si me olvido de alguna cosa, pero lo que me gustaría proponer, ya que estamos, ya que estamos todos juntos acá y que nos estamos escuchando, a nosotros este, nos tiene muy preocupada esta salida de la cuarentena, que no va a ser tal porque siempre se va a tener que mantener algún tipo de distanciamiento social, porque como vemos en los países que tuvieron la, las primeras problemas con el virus, este, vuelve y vuelve y sigue volviendo, este, y abren y sigue, y sigue insistiendo el virus, así que va a haber que reacomodarse por bastante tiempo. Y a nosotros eh, queríamos hacer la propuesta porque nos parecía algo bastante importante de tener en cuenta y que habíamos tenido una experiencia muy buena en los 2001 y que nos ayudó muchísimo a, a reorganizarnos y darnos el espacio y el tiempo para ver de qué manera construíamos nuevas cosas, después la debate del 2001, que es el trueque. Y para nosotros este, una propuesta, para todo el asociativismo del país, podría ser empezar a pensar en una moneda social, nosotros probamos con la moneda al par durante el año pasado, y fue muy exitoso, nos fue muy bien, nos dio muchas esperanzas de poder seguirlos adelante, las monedas eh, sociales no, no se inflacionan, eh, no se puede acumular esa moneda social porque se oxida, y además es equitativa, es justa y además es soberana, porque no contrae deuda externa, ni tiene ningún buitre que le venga a sacar, digamos, la parte del león. Entonces nos parecía que valía la pena hacer este, la prueba de dentro del asociativismo algunos aspectos ir incorporando con moneda social, lo que anteriormente decíamos trueque, pero que en realidad ahora se lo ve a nivel global también, con otro tipo de monedas como los Bitcoin, que bueno, que implican otro tipo de negocios, pero nosotros tenemos una moneda que fue muy buena y muy útil, que es la moneda par, y nosotros estamos dispuestos a probarla en esta crisis que se nos viene anunciando. Muchísimas gracias y gracias por la atención, y bueno, acá estamos, si a alguno le interesa seguir debatiendo en algún otro momento el tema de la moneda social, estamos presentes, gracias. Gracias, Graciela, eh, bueno, quedamos aplausos de Jesús, muy, también muy sorprendidas por la diversidad de actividades y servicios que presta, que presta la Mutual y la construcción que han hecho, como, como eh, consumidora del galpón, y, y también de servicios de salud que dan hoy que es... Eh, que De están... mucha calidad, de mucha calidad. Me están regando <ríe> porque me olvidé de la huerta feminista. La huerta feminista, que estamos haciendo una huerta solamente de mujeres y diversidades. Bueno, la tengo que nombrar porque si no me acogotan. <ríe> Eso la nada. tenés que nombrar, igual queda también todo, todo el desarrollo, después queda disponible para, para los que quieran este, que lo compartamos. Y eh, bueno, volvemos ahora entonces con, con nuestro último eh, panelista, eh, volvemos al, al tono cordobés, a Miguel Julio Rodríguez Villafañe le, le damos la palabra. Bueno, la verdad es que esta tarde tendrían que pasarla por todas las radios y la televisión, porque este es un baño de esperanza. Fíjese que cada vez que uno pierde, cuando no el coronavirus, la deuda externa, los muertos, y uno ve que acá está la verdadera raíz de nuestro país. En realidad el mutualismo y el cooperativismo no creció nunca en la opulencia. Vino desde la carencia. Que es un dato que no debemos olvidarnos. Yo a veces le digo muchas veces cuando veo alguna conferencia de cooperativos y mutuales, mire, sepamos que estamos sobre los hombres de gigantes, que son los que vieron los problemas y lo encararon por ello. El interior del interior con este arrastre cordobés es un testimonio concreto que casi el 80% de las localidades que no haber sido por el cooperativismo, el mutualismo, no hubieran tenido agua, luz, gas, teléfono y tantas otras cosas de bien. Estamos viviendo, y tal vez es la, la impronta necesaria de trabajar, una lógica individualista en donde, claro, en esos pueblos Prende la luz, anda la luz de la cooperativa, abren el agua, es el agua de la cooperativa. Está todo dado. Las nuevas generaciones no han tenido que pelear por eso. Y a veces la única forma de tener anticuerpos es enfrentar a los microbios. Casualmente cuando no hay microbios, como en la Antártida, vienen acá y, y se agarra una gripe tremenda. Y le digo, hasta tenemos que agradecer que existan los, los microbios porque eso nos genera defensa. Nosotros no tenemos una sociedad que venimos indefensos. Indefensos moral y motivacionalmente, pero no porque no los tengamos los valores, porque la tarde esta nos ha demostrado que los tenemos. Hace falta que los reconstruyamos. Fíjate que muy viejo Juan, volver a la comunidad pequeña. Fíjate que eh, la globalización es interesante, porque no vamos a salir diciendo una cosa que se retroceda, pero a veces nos ha alejado de la lógica de la comunidad pequeña. Este, ¿Hace cuánto nosotros tenemos que reconstruir la comunidad pequeña que es la de las historias comunes, de las necesidades comunes? A veces sabemos mucho más lo que pasa en Europa, en otros lados, que lo que está pasando con el vecino tenemos que volver a articular esa energía social que permitió que las comunidades sean como son, que se desarrolle ese concepto de patria, en el sentido no de patroterismo, sino de consustanciación con valores necesarios para la convivencia y el bien común. Y acá me permito hablar de una de mis debilidades, que es la mutual Carlos Mujica de la ranchada. Cuando veníamos de un proceso militar en donde estaba prohibido los cuartetos porque decían que eso hacía involucionar musicalmente al pueblo. Imagínense a qué nivel, cuando los cordobeses no gusto, no gusto, somos un poco parte de los cuartetos, que es un casamiento entre el paso doble este, y casualmente, y la música que traemos, el papá de Erika escribió un, un libro espectacular que se llama... La soledad de los cuartetos. ¿no? Este, eh, eso era central a la cultura. Y la rancha lo encaró no con un criterio demagógico. Esta, este matrimonio de la Tarantela con el paso doble de los inmigrantes que vinieron a la ciudad. Pero otros detalles que no son menores. En un momento en donde la dictadura no siguió. Tocando, eh, cuando desde la ley de la radio difusión de la época de la dictadura tuvimos que esperar hasta el año 2009 que se revirtiera, se optó por seguir siendo lo que éramos. O sea, había la posibilidad de tener licencia haciéndoles SRL. Y dijime, no, si vamos a, a morir en el campo de batalla, va a ser con lo que somos porque eso también fue una estrategia para una colonización, porque nos encontramos con que tenía que haber una cooperativa o una mutual, pero tenía que estar disfrazada una SRL para que pudiéramos tener voz. Esto era central, e incluso, no sé si ustedes saben, un tema que no es menor, que la ranchada es un concepto muy importante, más allá uno lo podría decir un conjunto de ranchos, lo cual no sería malo, pero es la rancha de la puesta en común, es el alimento en común, es la comunicación como alimento social. Creo que eso es lo que tenemos que volver a plantear, especialmente a las nuevas generaciones, porque fíjese que nosotros estamos viviendo ahora lo que se llaman Derechos Humanos de Tercera Generación. Estos derechos humanos tienen por prioridad el manejo comunitario. Fíjense, tal vez uno tiene un defecto de abogado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está en la Constitución, con jerarquía constitucional, dicen todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y todos los Estados están de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ni siquiera dice pueden, o ojalá, dicen deben, o sea, es una obligación social de todos, de cada uno, como la colaboración del Estado. Y a esto podemos agregarle que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice algo exactamente igual. Esta tarde estamos volviendo a las raíces que nos nutren en los derechos humanos esenciales, a lo que hacen que casualmente podamos mirarnos a la cara desde el esfuerzo común. En esto hago un paréntesis porque eso también es un desafío que tenemos y lo está demostrando lo que contaba Graciela, Marcos, este, Erika, con un mutualismo y un cooperativismo que se ha abierto, que ha avanzado por sobre sus orígenes para bien, y ya no solo se quedó en la lógica si se es socio o no se es socio, sino en la lógica que un derecho humano que se trabaje para todos, es bien para todos. Y un derecho que no se trabaje para alguno nos perjudica a todos. Mire, esto es muy importante y también yo lo estoy trabajando desde el punto de vista gremial. se hace poco acaba de tomarse una decisión el gremio de prensa en Córdoba que se llama CISPREM, en donde no solamente vamos a optar por darle una acreditación a los periodistas que no puede ser que están dependiendo de los dueños de medios de coyuntura que se las quieran dar o no, incluso para que puedan ejercer su oficio, sino que a su vez se la damos aún a aquellos que no están afiliados al sindicato. Porque toda persona que no le dejen ejercer su derecho a la información y libertad de expresión, tiene derecho que el sindicato de prensa también la defienda. Eso ha sido un avance estructural de la lógica de gremial, al menos en Córdoba, Fíjese, trajo un efecto que era impensado los otros días se comunicaron, ahora que todo el mundo se comunica con esta camarista, el sindicato de ladrilleros. Pero ¿cuál era el objetivo de ellos? Y yo lo trabajé con ellos. Es que tener una credencial es tener personalidad social. Usted imagínese un ladrillero que la policía a lo mejor lo para ocho veces, que ahí ya ni le llevan el apunte con el DNI. El ser algo colectivo. Fíjese, soy algo porque pertenezco a algo. Esto es la clave, creo que la lógica de esta economía social, que ya no es solamente sumar esfuerzo, sino que ser algo desde el conjunto, desde lo colectivo. Ya no soy yo, somos esto. Como decía la otra vez, ahora ya no son la mutual o la cooperativa tal, somos todos Y que no toquen a mutual y cooperativa injustamente, porque todos para uno y uno para todos. Eso puede llegar a una fuerza tremenda, a un movimiento necesario en el país, como bien dice Mario Cafiero, de la tercera pata necesaria, esa pata que en el país ya dio muestra que lo pudo potenciar, desde cooperativas y mutuales en el interior del interior, ni pensar lo que hace el mutualismo para los clubes, fíjese que este, un club en el interior no es un lugar para ir a jugar al golf ni hacer cricket Es un lugar de sociabilización y en las grandes ciudades, a mí me tocó, yo defendí en su momento a todos los clubes de fútbol de la Tercera Ascenso, que en su momento eh, le habían querido poner casi una multa porque no tenían un este, director técnico asociado a la mutual de, direct de director técnico que en Córdoba no tiene ninguna prestación. Pero yo hice en el planteo, señores, ustedes están matando la única barrera social fundamental para los sectores carenciados, porque si a su vez hay que empezar a pagarle determinada contribución a determinados sectores, se va a hacer casi imposible, y esto es una contención central para que haya juventud que pueda ir a un club, que tenga un lugar donde jugar algo, participar de algo. Por eso esta tarde le digo, habría que hacer un resumen y publicitarlo, porque toda la experiencia de la Agendado, de Graciela, la de Juan, de Marcos, de Erika, son tan interesantes, en un momento donde parecía que todo es de desazón, que si te salvas solo, si no, y si no te morirás solo, porque ahora está el coronavirus, te obliga a morir solo, aunque ni siquiera tenga COVID-19, fíjate que ese detalle para las personas adultas graves, grave, cómo los acompañamos para morir. Y nosotros queremos vivir, y el cooperativismo y el mutualismo es una apuesta a la vida. Por eso, hoy más que nunca, no solamente tenemos que defender, y yo valoro muchísimo lo que está haciendo Mario, las actuales autoridades de INAI, bueno, y todo esto, otro equipazo, Juan, Eva, Ruth, personas que están dejando de todo para que esto pueda andar. Y yo soy un confiado que esta es la clave para poder volver a mirarnos a los ojos y poder hacer lo que necesitamos para bien. Yo le agradezco tanto lo que me han regalado esta tarde. ¿no? E invito a lo que me acaba de decir Ruth, en que decir que para la gente de YouTube, que hagan preguntas, digamos, ninguno va a ser bochado con las preguntas, pero creo que es muy interesante trabajar algunos perfiles, como el que decía Graciela de la Moneda par que era un tema que hay que pulirlo, algo parecido, había estado trabajando Mario Cafiero también, con otras cosas, bueno, va a haber que tener poner imaginación, pero sin dejar de perder un detalle, en un, en, un encuentro que tuvo yo, yo no sé cuál encuentro estoy, pero ha sido el viernes pasado que lo organizó la copi la cooperativa de Carlos Paz, del cual tengo el privilegio de ser abogado, este... Había gente muy interesante planteando la necesidad de este encuentro. Y en otra ocasión le este, escuché a la Mecha, que era la dirigente de una villa miseria en La Matanza. Y ahí me di cuenta de la necesidad que tienen ellos de superar una lógica, pero que no sea desde el individualismo, porque ellos estaban hablando de la lógica del hambre, que es cruel y inaceptable, y decían que querían salir de la lógica solo del merendero. Pero lo que pasa es que puede pasar como en Brasil, o lo que ha pasado un poco en la Argentina, o en Bolivia, que una vez que salieron de la disyuntiva del hambre, no hay utopías colectivas que las contengan y nosotros somos fundamentales para contener esas utopías colectivas que permitan salir del hambre sin caer a la lógica individualista neoliberal. Creo que esa es otra de las grandes funciones de nuestras tareas. Ahora queda en manos de quienes están con YouTube a ver qué pregunta nos hace y si es que nos bochan o no por internet, ¿no? Gracias, Miguel. Siempre un placer escucharte, realmente. Eh, están medio tímidos, en, medio tímidos y tímidas en YouTube. Sí, despertó, la verdad que mucho interés, el tema del de, tema que planteó Graciela sobre la moneda social. Así que queda, queda me parece, abierta la, la propuesta para una, para una próxima actividad donde podamos este, explorar un poco más el tema. Eh, hay una pregunta, yo les ruego unos minutitos más, digamos, habíamos dicho hasta las 19, pero si están todos de acuerdo decimos dos preguntitas y vamos al, al cierre ¿les parece bien? Eh, una pregunta medio genérica eh, para el tema para los que han presentado las, este, las experiencias de las mutuales ¿cómo hacen el cobro de las cuotas? Eh, no sé si alguno quiere empezar respondiendo a esa ¿puedo? ¿puedo? Y es una tarea monumental, Por, según la base que tengas, ¿no? Nosotros que tenemos base de, de gente este, en general, eh, las compañeras y los compañeros muy empobrecidos, en realidad este, hay que hacer maravillas, porque tenemos una cuota social bajísima para que eso no, no influya en el tema de eh, acercarse a la mutual. Este, es más, en algunos casos, cuando van con las moneditas contadas para los remedios, se las subsidiamos, este, porque a veces van con las monedas justas para comprar un medicamento, entonces que eso no, no impida que no hagan el tratamiento, digamos, ¿no? Eh, y lo que hacemos normalmente nosotros tenemos unas tarjetas de ingreso eh, y hay un programa que dice si pagaste y no pagaste, para entrar a, a los servicios de la Mutual, digamos, ¿no? Como los servicios son todos eh, presenciales, este, bueno, ahí, ahí este, queda clarito quién paga y quién no, pero qui quiero que queden claro que para la Mutual Sentimiento nunca, nunca fue el tema de que si pueden pagar o no este, la cuota societaria, la cuota de socios, fue impedimento para que realicen actividades. Nunca, nunca, nunca. No podemos, ni debemos, ni estamos de acuerdo en que Ajá. la moneda de cambio sea no tener, no tenés plata, no participás. No. Sí, Si sí es permanente el tema de no tener el dinero, trocamos alguna actividad, que colabore con alguna cosa, que, traiga, que trabaje con algo, eso. Y lo cobramos cuando podemos. <ríe> Nada más. Bueno, bueno. Eh, les cuento brevemente. En el caso nuestro, eh, está son di di muy diversos los servicios que prestamos y, y está vinculado, digamos, en el caso de las organizaciones más territoriales, nosotros lo que hacemos es firmar convenios, y en algunos casos se asocian como entidad sin fin de lucro a lo mutual. Y, y en el marco de los proyectos que vamos gestionando conjuntamente se resuelve el tema de la cuota. Para nosotros nunca eso fue una cuestión no es una cuota individual de la familia para que ustedes eh, dimensionen el universo de los 25 eh, grupos de base con los cuales está vinculada a la mutual que les presta servicio en estos proyectos, son aproximadamente 2.500 familias. Entonces, en ese universo eh, no hay cuotas individuales, sino que es la asociación civil, o la cooperativa, o la mutual la que firma el convenio con la mutual Carlos Mujica. Y en el caso de, de otros servicios, como la radio, ahí establecemos otra modalidad, son convenios que hacemos con sindicatos, con organizaciones, y en ese marco se resuelve el tema, es como la prestación de un servicio que tiene la Mutual, en el marco de su reglamento, y ahí no hay cuota social, digamos, la contraprestación en todo caso es el aporte que se pacta con el sindicato o la organización social. Le hemos ido buscando la vuelta en cada caso, en el caso de los loteos, que la Mutual ha desarrollado y está desarrollando ahora cerca de 700 socios que tenemos más en el programa de lote con servicio, ahí con la cuota y el aporte que hacen los socios, pagan la cuota, que es muy baja, son 200 pesos por mes, esa la cuota social que cobra la mutual, con lo cual no es un factor recaudatorio, sino que es un aporte meramente casi simbólico para los gastos mínimos administrativos, así que tampoco eso fue ningún factor que hiciera que en algún momento se excluyera un socio porque no pagara la cuota. Bueno, se, se despertaron en el chat, Me parece que fueron, a, fueron a recargar el termo y, y empezaron con las preguntas. Vamos a hacer tres más. Eh, tres más y un comentario, Miguel, que pedías preguntas, ya piden tu contacto directamente, así que después este, lo, lo pasamos. Eh, pregunta uno: ¿Cuáles son los primeros pasos al recibir la, la autorización de, para funcionar de una mutual? ¿Cómo se gestiona el capital para arrancar? Esa sería una... Eh, dos, sí. eh, ¿cuál, ¿Cuál es el método de retribución que reciben los integrantes de la mutual que desempeñan funciones? Y eh, esta es la sumería, alguna de las mutuales si tienen servicio de turismo y si trabajan en el tema microcrédito. Así que serían esas tres, las contestan como quieran. Nosotros tenemos, teníamos servicios de microcréditos... Este, ahora no lo tenemos, estuvimos gestionándolo, pero trabajamos muchos, mucho tiempo con el microcrédito y resultó una experiencia extraordinaria, extraordinaria, desde todos los puntos de vista. Muy buena experiencia, este, que estuvo Alberto Gandulfo siempre al, al frente, este, y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Y no sé cuál es la otra pregunta, no la entendí, hay una que no escuché bien, eh, la segunda, si no me equivoco, es la que dice: ¿cómo, ¿Cómo es el método de retribución que reciben los integrantes de la mutual que desempeñan funciones? Eh, imagino que se refiere a los, o, o a los prestadores del servicio, ¿no? O, eh, no sé si a los miembros del Consejo de la Junta, no creo, calculo que será no, los, a los prestadores. No, que no, no la contesto porque no, no la entiendo, le dejo al otro compañero. Eh, bueno, les comento brevemente: en el caso nuestro. Eh, todas las personas, incluidos los consejeros que están en la Mutual, están bajo la figura del servicio de generación de empleo. O sea, no se pagan honorarios por estar en el consejo directivo. Entonces, si algún miembro del consejo está trabajando en alguno de los servicios que presta la Mutual, y ese servicio genera recursos para pagar honorarios, cobra por trabajar, digamos, por prestar servicios. No porque cobre por estar en la gestión de consejeros. Y con respecto al microcrédito, sí, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en el área de economía popular hasta el 2016, 2017, que le pudimos estirar a, a, a los fondos de la Konami. Y actualmente estamos en gestión para renovar ese fondo a partir de la gestión de, de Arroyo y de Gandulfo, eh, con un preacuerdo, en un proceso ya más de cerrar el acuerdo, esperemos que este año podamos tener la repertura del fondo. Pero, bueno Eva, Eva sí. Sí. En, el sí, sí. Del, del, en el tema del servicio de generación de empleo, es un reglamento fantástico que permite a los grupos que trabajan en la mutual atender distintas alternativas. Supongamos que hay eh, tres mujeres que saben tejer, bueno, armamos un proyecto de tejido y los ponen, se pone a trabajar. Y encontramos la forma para la retribución del trabajo realmente real. Que por ahí eso se establece en un convenio, en un acuerdo de parte, donde la mutual compra los, los elementos, vende y compra, y la, las personas que trabajan se distribuyen un poco los excedentes de lo que se, ahí se genera. Eh, y luego alguien preguntó cómo empieza una mutual. Yo, en la, la historia de tantos años del mutualismo, siempre empezó lo mismo. Afuera llovía y adentro también llovía. Eh, nos, juntamos, nos juntamos en una casa prestada, con sillas prestadas. Eh, alguien trajo criollito y nos pusimos a trabajar todos juntos y empezamos. ¿Viste? Y lo único que teníamos era necesidad y ganas de trabajar. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando empezamos con La Mutual, era estudiante, estudiaba periodismo y trabajaba en una fábrica de acá en, el, en, en Córdoba. Este, bueno, nos juntamos ahí en la fábrica y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y compremos alimento por mayor. Bueno, alguien juntaba la plata, otro iba y lo compraba, y en un galpón de la fábrica nos distribuíamos la comida que habíamos comprado. Y así empezamos. Entonces, esa generación de aspectos de cosas hace de que la mutual vaya creciendo, ¿no es cierto? Yo he visto muchas mutuales que empezaron así, prácticamente muy pobres y hoy son tremendamente grandes e importantísimas porque han ido acumulando ese capital, lo han ido acumulando con el esfuerzo de cientos y cientos de personas. ¿Puedo decir una palabra? Nosotros cuando, la... cuando empezamos, este, justo, bueno, empezamos y vino el 2001, <ríe> así que no es que vino, o sea, estaba ahí, precisamente nosotros vimos una necesidad enorme este, de gestar esta red de auxilio porque se venía la debacle, también era obvio que venía. Este, y nosotros eh, nos movíamos muchísimo con el trueque, es más. El quinto congreso anfitriónico bolivariano, que fue cuando asume Chávez, este, que lo hacen en la Argentina, eh, que se hizo en la Mutual Sentimiento, fue absolutamente costeado por créditos del Club del Trueque. No se gastó un solo centavo y los venezolanos estaban asombradísimos. Pero bueno, fue tan poderoso el trueque que todo teníamos: ascensoristas, los acomodadores, limpieza, los que hacían la comida, todo, todo fue crédito del club del trueque. Así que con esto quiero también yo eh, decir que nosotros comprobamos que el trueque es una barbaridad, una experiencia maravillosa este, y que combate cualquier, cualquier crisis. Bueno, gracias. Seguiríamos, pero la verdad no queremos seguir abusando del tiempo de, de todos los que están participando, eh, así que si les parece quedan algunas preguntas que iremos respondiendo en el chat a todos los que eh, quieran acceder al material que fue presentado y a los contactos de, de quienes nos estuvieron compartiendo las experiencias, llenan el formulario que está circulando ahí o nos escriben a consejoconsultivo.gov.ar y se lo, se lo hacemos llegar. Eh, le vamos a pedir a Saedach Maru, que es vocal del directorio de Linaes Unas palabritas para ya hacer el, el cierre de, de la mateada Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Eh, la verdad que fue una mateada excepcional ¿no? Digo, el, el cúmulo, no solamente por el cúmulo de experiencias que se contaron acá Sino porque, como dijo alguien que me precedió recientemente Que creo que fue... El doctor eh, fue una bocanada de, de esperanza, de ganas, de, de ver que, de qué es posible. Eh, me parece que todos coincidimos en que el mundo como estaba no puede seguir. Eh, sin duda el nivel de individualismo en el, en el que vivimos, eh, las reglas de la economía de mercado y del neoliberalismo feroz nos llevaron a una situación tan tremenda como alguien recién dijo acá, que lo único que nos queda es eh, morirnos solos, porque ni podemos acompañar a los que se nos están muriendo. Entonces, sin duda no podemos volver al lugar del que, del que venimos, y se está abriendo esta discusión en todos lados. Y me parece que hoy quedó... Más que claro, para los que no conocían estas experiencias, que nosotros tenemos alguna idea de una construcción distinta que organiza las relaciones entre los humanos, las relaciones entre las personas y el trabajo y la producción y los servicios de una manera diferente, perfectamente eh, amigable con el otro, amigable con el medio ambiente, amigable con lo que nos rodea. Eh, y me parece que por ahí es el camino de pensar una... Una, una sociedad distinta, un mundo distinto, una humanidad distinta. Y acá quedó más que, más que demostrado, y, y, digo, y, y, y ahondamos en dos experiencias, solo en dos experiencias. Este, y de estas hay cientos y cientos en, en toda la Argentina, en las distintas, eh, realidades, en, los distintos, en las distintas economías de nuestro país, en las distintas regiones de nuestro país, cientos y cientos que demuestran que es posible pensar la organización de nosotros de otra manera y la, la, la relación con todo lo que nos rodea de otra manera. Y la verdad es que dan muchísimas ganas de, de, de seguir conversando y ahondando en esto. Hoy eh, quedaron varias, varios temas planteados, yo creo que estas mateadas, eh, aunque sea con el mate individual cada uno en su casa, son excepcionales porque nos permiten esto, y en estos momentos de, de soledad en la casa de uno, pero de súper eh, contacto virtual, cada uno de nosotros tiene, no sé, cuántas reuniones de estas por día, es necesario que vayamos encontrando estos espacios, y en eso yo felicito a todos los compañeros eh, del Consejo que organizan estas mateadas porque realmente esta es la segunda pero tienen esta potencia no esta potencia del encuentro esta potencia de poner la palabra necesaria para pensarnos y para pensarnos a nosotros siendo parte de esta discusión de qué es lo que hay que construir de qué es lo que se viene yo creo que tiene una potencialidad inmensa y que que, que no solo eh, podemos seguir fortaleciendo lo que tenemos reproduciéndolo, fortaleciéndonos, sino también que podemos ser parte de esta discusión de que, eh, qué economía hay que construir, qué modelo de relaciones tenemos que construir, y desde la economía social, desde el asociativismo, tenemos un, una, una gran historia para plantear en eso, pero también una potencialidad muy fuerte eh, de construcción, de creación, de revolucionar lo que tenemos, y de con poco invitar a muchos y a hacer grandes cosas. Así que, que realmente eh, estuvo genial esta mateada. Muchas gracias por compartir esto con, con todos nosotros y con todo lo que nos escuchamos y, y a replicarlo. ¿no? Esto Tenemos que replicarlo y tratar de que, de que llegue a muchos más lugares y que se pueda reproducir en todas partes eh, de, de, desde donde nosotros podemos, podemos reproducirlo porque realmente invita a a sentirse protagonista de la transformación, y brinda herramientas para poder hacer posible esa transformación. Así que nada, eso solamente, gracias. Bueno, gracias Zayda, aplauso para todos y para todas, eh, solo agregar un gracias eh, gracias gigante, eh, y un cariño fuerte al, al director de la banda la Laverni, que, que nos escribió también por el chat, y a los chicos y a las chicas de la banda, que eh, ahora vamos a... A cerrar con, con otro videito más, así terminamos la mateada bien, eh, disfrutando mucho, y nada, nos vamos, eh, nos vamos muy contentos y muy contentas y frescos eh, para nada, seguir construyendo esta nueva realidad que se viene y que está haciendo ya. Así que cerramos con el video de la Berni, y un fuerte abrazo a todos, todas y todos música una barbaridad, buenísimos son, excelentes, muy lindo. Nos vemos compañeros. Bueno, gracias, gracias a todos, gracias. muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Un abrazo grande, felicitaciones. Una.